Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Disculpas por este pequeñísimo retraso, pero ya nos estamos dando cuenta como el libro ya es un éxito antes de ser presentado oficialmente. Puedo asegurarles que no he estado en ninguna presentación, que antes de que se diera a conocer, ya el autor haya firmado ejemplares. Yo estoy aquí solamente para decirles a todos ustedes, buenas tardes. Gracias por estar aquí y presentarles a quienes van a ser los auténticos protagonistas. En primer lugar, quiero presentarles a la psicóloga y psicoterapeuta, especialista en psicología positiva y que es miembro del equipo coordinador de la Asociación Conciencia de Cambio, Violeta Perán. Muchas Gracias. Ahora sí. Buenas tardes, bienvenidos y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por acompañarnos en este emotivo evento. Es un honor para mí representar a la Asociación Regenera Consciencia de Cambio y acompañar a Pedro Jara, junto con Ana Peinado, en la presentación de esta nueva edición de su libro «Adición al pensamiento ampliado y revisado». Para quienes no la conozcáis, Regenera es una asociación que es un movimiento de personas que desde el cambio personal busca la transformación de la sociedad. Y nuestro lema es, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo pequeñas cosas puede cambiar el mundo. Es un proverbio africano y en él eh, se destaca la actitud fundamental de tomar un rol activo desde la ciudadanía, individuo a individuo, construyendo así, ladrillo a ladrillo, el edificio de una sociedad ...que asume desde la base, desde cada una de las personas que la componen... ...la responsabilidad de ser y de vivir de una manera consciente. Como decía, en nuestro lema destacamos nuestra apuesta por el ser humano... ...y, eh, y lo que tratamos es eso, asumir desde la base, desde cada una de las personas... ...que componen eh, la responsabilidad de ser y de vivir de una manera consciente... Si me lo permitís, aprovecharé la ocasión para citar brevemente los principios de Regenera y que, como comprobaréis, están por completo alineados con adición al pensamiento. Estos diez principios son la transformación personal para la transformación social. Creemos en el cambio individual para el cambio social, un cambio desde dentro hacia afuera, partiendo del autoexamen de nuestras acciones y de la toma de conciencia personal. Queremos y creemos en un modelo de desarrollo donde el ser humano sea el centro y se pongan en marcha dinámicas de cooperación, de decrecimiento, el dinero como medio y no como fin, en la búsqueda del bienestar humano y de una vida con calidad en la que recuperar los tiempos de la naturaleza y un mayor equilibrio al humanizar las diferentes esferas en las que nos desarrollamos. Exactamente, exactamente. Bueno, eh, como os decía, queremos, apostamos por un modelo de empresa diferente, por una empresa que cree modelos de liderazgo compartido y donde se use el balance del bien común. El balance del bien común eh, con indicadores que respetan cinco principios claves como son la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la participación democrática y la transparencia. Queremos ser nuevos consumidores, queremos ser consumidores responsables. En nuestra web, regeneracosciencia.org, podéis ver información de interés sobre diferentes proveedores de todo tipo de productos, desde ropa, alimentación, energía, servicios varios de la región de Murcia, alineados con estos valores y de fuera de la región, que ofrecen la posibilidad de venta online y que respetan al ser humano y al planeta en su actividad empresarial o laboral creemos también en la diversidad y en la permeabilidad creemos que podemos construir esta sociedad y que esta sociedad también puede influirnos eh, porque somos una comunidad de personas con diferencia de pensamiento de origen social, etnográfico, creencias, religión, cultura en definitiva creemos en la diversidad y en la pluralidad creemos también en el respeto a la naturaleza entendemos la naturaleza como una inmensa fuente de inspiración y sabiduría asumir sus principios nos puede ayudar a conseguir una sociedad más armoniosa y, y próspera y tomarla como modelo es, un, es una maestra y una, una forma de aprender. Los problemas de la humanidad son nuestros. Asumimos nuestra parte y nuestro compromiso. Nuestra visión es global y nuestra intervención es individual y local. Potenciamos esa visión sensible a los demás porque somos seres interdependientes de los demás y del planeta, un planeta con recursos finitos que debemos cuidar. Además, practicar el arte de la vida, Entendemos la vida como un arte, como una obra en la que cada persona debe encontrar sus talentos y su pasión y disfrutar compartiéndolos, alimentando la sencillez y la profundidad de la alegría de vivir. Creemos en otro modelo de educación. Buscamos un modelo educativo que no solo transmita conocimientos, sino que se fundamente en los aprendizajes en torno a las emociones, las relaciones, el emprendimiento social y el enriquecimiento ético y espiritual de las personas. Una educación que enseña a pensar y a sentir y que respete el talento y la individualidad de los educandos. Por último, el último punto de nuestro manifiesto es la participación política, transparencia y derechos humanos. Es necesario darle entidad al concepto de soberanía popular a través de la democracia directa y participativa en cualquier nivel, donde las personas encuentren su mejor armonía con el bien común. Para tratar de llevar a la práctica nuestro manifiesto, desde Rajanera llevamos a cabo diferentes acciones ...y actividades desde las que facilitar dicho proceso de cambio... ...ampliando la conciencia desde diferentes prismas. Para eso tenemos diferentes grupos de trabajo... ...y bueno, pues lo que ofrecemos, por ejemplo, son las actividades de mindfulness... ...o meditación, que se celebra cada martes de 9 a 10... ...y que bueno, es una vía para desarrollar más conciencia... ...y más presencia personal desde el cambio interior. Las cañas, las cañas de Regenera, que celebramos el primer viernes de cada mes que es un espacio en el que recuperamos el placer de la tertulia y del arte de conversar sobre temas de importancia para ampliar como hacemos nuestro nivel de conciencia. Hacemos también quedadas, que son días de convivencia, tres o cuatro al año, en los que convivir y compartir actividades y en los que se invita a diferentes colectivos alineados con nuestros principios para seguir creciendo en visibilidad, y en fuerza social, y también contamos con la Escuela de Regenera, la Escuela de Vida, donde llevamos a cabo diferentes acciones divulgativas y formativas con diferentes profesionales y agentes sociales. Es como veis la búsqueda de la renovación del ser humano y de su manera de estar y de ser en el mundo, un proyecto global y un espacio abierto a todos vosotros, porque lo que queremos es que nos, os suméis también para cocrear un cambio global eh, que abarca la, toda la esfera del ser humano. En cuanto a la obra, la misión, visión y valores de Regenera son una constante en Pedro, quien es además cofundador. Y son una constante como persona, como psicoterapeuta, como escritor y recientemente con esta edición también como poeta. Es por este motivo que Regenera ha editado Adición al pensamiento, ampliado y revisado. Es esta nueva edición, en ella Pedro ha querido incluir nuevo contenido para aportar, si era posible, un mayor valor de transformación interior. En él nos impulsa a rechazar la mediocridad y a no dedicarnos meramente a existir en la inercia del automatismo y de la inconsciencia que nos debilita, que nos roba identidad, presencia y capacidad para ser felices. Y es que ser conscientes, vivir con consciencia, es un acto revolucionario, una revolución interior, individual, a la que Pedro nos invita... ...y desde la que podemos construir individuo a individuo... ...una sociedad consciente, mucho más sabia... ...y que desde Regenera además soñamos y tratamos de impulsar. Como las grandes obras, es un libro imperecedero... ...más allá de las modas y del tiempo... ...puesto que habla de lo esencial del ser humano. Es un libro al que volver indefinidamente para nutrirnos... ...para obtener una nutrición regeneradora y sabia... ...a partir de su contenido... ...y de sus 53 microhistorias, diálogos o cuentos... ...y de sus ocho poemas, incluidos en esta nueva edición... ...desde los que cultivar una mayor felicidad y libertad interior. Es una fuente a la que acercarnos a beber... ...cada vez que tengamos sed de una mayor conciencia... ...y en ella, Pedro nos ofrece generosamente... ...una valiosa herramienta de cambio personal... ...desde la que nos muestra su extraordinaria capacidad... ...de introspección, de uso preciso del lenguaje yo diría del uso saludable de las palabras, de su capacidad de metacognición o análisis minucioso de los procesos mentales, que es conveniente reconocer y conocer y con los que debemos convivir de manera adecuada para decidir nuestra felicidad a corto y a largo plazo, para alcanzar así a una mayor coherencia y un profundo aprendizaje, sin dejar de lado la capacidad de disfrute en este viaje hacia el arte de vivir despiertos. Pedro ha conseguido sorprendernos si cabe un poco más que en su primera edición y nos ofrece como individuos una gran oportunidad para crecer desde el interior, para abrir la jaula de nuestros pensamientos, sentimientos y conductas limitantes y para elevarnos y ganar perspectiva, capacidades y, en definitiva, sabiduría. Para terminar, querido Pedro, mi agradecimiento como miembro del equipo coordinador de Regenera por haber realizado esta edición desde Regenera, ...por todo lo que nos aporta al ofrecernos una guía de ruta clara... ...en este viaje interior y porque eres para mí... ...y supongo que para muchas otras personas también... ...un referente de coherencia personal... ...así como de sabiduría, de integridad, de nobleza y de sencillez. Adición al pensamiento ampliado y revisado... ...es sin duda un libro joya para el crecimiento personal... ...y profesional que os recomiendo. Felicidades Pedro por esta nueva edición... ...en la que has enriquecido todavía más la versión anterior y por enriquecer también las vidas de todos cuantos nos acercamos a ti y a tu obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Violeta. A continuación les voy a presentar a la doctora en Psicología, experta en Educación Emocional, Ana Peinado. Cuando quiera tiene usted la palabra. Sí, sí, sí, sí, sí. <ríe> me, me... Eh, bueno, no sé si me ve, yo estoy así como un poco asomada porque además soy bajita, pero bueno, lo importante es, creo, lo, lo que podemos comentar sobre el libro de Pedro. Eh, bueno, yo a, a Pedro lo conocí hace, hace unos poquitos años, nada más que, que 25, a pesar de nuestra juventud. Nos conocemos hace ya 25 años cuando fue profesor mío de, de la Facultad de Psicología en la asignatura eh, precisamente de Psicología del Aprendizaje. Ahora, con el, con el paso del tiempo, eh, entiendo que, que era una bonita metáfora del destino, el hecho de que Pedro, precisamente, fuera profesor de Psicología del Aprendizaje, porque todo lo que he podido compartir con él desde aquel momento ha sido un auténtico aprendizaje de vida. Desde luego puedo decir que, que es el mejor profesor que, que tuve en la universidad, sin lugar a dudas, y recordando ahora, así con cierta nostalgia aquella época, eh, pienso que, que una de las claves quizá era que hacía clases asamblearias ahora las hubiéramos llamado así <risa> pero eran clases en las que en las que podíamos participar los, los alumnos cosa eh, no muy habitual ¿no? ni entonces ni creo que, que ahora desgraciadamente además eh, Pedro me, me enseñó no solamente eh, la visión digamos oficial que la facultad de psicología quería transmitir de lo que era la psicología ...sino eh, nuevas formas de, de entender la, la psicología, nuevas corrientes, nuevas miradas... Eh, ...recuerdo que, que incluso allá por el año 97 organizó una especie de curso clandestino... ...con una metodología pues, muy innovadora por aquella época que era la, la programación neurolingüística... ...y a la que unos pocos privilegiados pudimos asistir... ...viendo que realmente la psicología era mucho más de lo que, de lo que habíamos aprendido hasta entonces. Eh, Pedro sobre todo me ha enseñado que la psicología es una forma de vida es una, una forma de vivir, una forma de entender la vida y una forma de entender cada uno de los elementos que conforman esta vida y eso me ha ayudado muchísimo incluso en momentos eh, difíciles de, de la vida. Eh, también me enseñó, junto con, con estas nuevas formas de entender la psicología, me enseñó a ser muy crítica también y a que no tenía que creer en gurús, que no porque tuvieran un cierto renombre o un, una cierta fama, en el ámbito de la psicología o de la literatura en general, eh, tenía que creerme todo lo que dijeran. Y Pedro no sabía que al decirme eso, pues él se convirtió en mi gurú. Y se lo he dicho desde entonces. Recuerdo también la primera vez que, que leí el libro, en la, en la primera edición, una amiga me preguntó, oye, ¿qué tal el libro de Pedro? ¿Cómo está? Y yo le comenté, digo, pues es como si te tomaras un café con Pedro y te echara la bronca. Porque era un poco la, la sensación que tenía, ¿no? la sensación de que era un libro eh, muy, muy personal y muy dirigido a, a cualquier persona que pudiera leérselo en cualquier momento de su vida y con el que podría eh, conseguir extraer lecciones sumamente importantes. El libro es un fiel reflejo de Pedro, es eh, de su compromiso, de, de su inteligencia, de su visión tan rica de la vida, de su forma de entender la psicología ...y ahora también de, de su poesía. Eh, también me acuerdo que, que al principio eh, comentábamos si era un libro de autoayuda o no. Yo cada vez lo tengo más claro. Eh, adicional al pensamiento ampliado y revisado sí que es un libro de autoayuda. Lo que no son libros de autoayuda son los otros. ¿no? Los que tienen un lenguaje eh, pues demasiado simple, eh, burdo incluso algunas veces... ...y que simplemente lo que hacen es decir a lo mejor frases o, o pensamientos con los que todos podemos estar de acuerdo. El libro de Adicción al pensamiento es un libro que te toca el alma y eso significa que te la cura. Eh, a veces es cuece, pero es parte del proceso de curación. Eh, lo que no es tampoco es un libro de recetas. Eh, no sé si alguno ha pensado en encontrar una receta mágica para, para su vida... ...pero este no es un libro de recetas, es más bien un libro de viajes. Un viaje desde luego hacia la paz interior, hacia la libertad, hacia la felicidad... ...a través del camino de la autoaceptación y que permite disfrutar de ese camino... ...gracias a, a sus microrelatos, a sus poemas, que han mejorado ampliamente... ...esta nueva edición del libro. Eh, como los buenos viajes, es mejor andar despacio por el libro ir poco a poco leyendo cada capítulo, cada frase, cada micro relato, cada poema y permitirnos volver a él las veces que sea necesario. Eh, es un libro, por supuesto, que permite ampliar, como Pedro dice en él, eh, la conciencia para que en ella pueda entrar sin fricción el mundo. Un viaje, desde luego, del que sale renovado y con una visión totalmente diferente del mundo y sobre todo de ti. De todo lo que he podido aprender de Pedro y con el libro, eh, me quedo con cuatro cosas muy importantes y es mucho resumir. Lo primero es que no hay que huir del miedo, sino aceptarlo. Lo segundo es que no hay que callar al ego, sino fortalecerlo. Lo tercero, que no merece la pena preocuparse, pre sino vivir en el aquí y en el ahora. Y sobre todo, que el amor es una actitud. Por esta enseñanza sobre el amor que recoge el libro de adicción al pensamiento ampliado y revisado y que creo que es una, una visión muy muy enriquecedora, eh, he seleccionado un pequeño fragmento de uno de los poemas para que veáis hasta qué punto eh, la poesía, la, la inteligencia y, y el buen hacer de Pedro puede resumir algo tan importante como, como el amor. Dice así, solo han de ser actos de amor los que al final de nuestra era, cuando nuestros huesos ya crepiten, nos hagan saber que sin duda todo lo vivido valió la pena. Sin duda ha valido la pena conocer a Pedro, ha enriquecido enormemente mi vida. Estoy inmensamente agradecida de que me haya invitado a participar en esta presentación, pero sobre todo inmensamente agradecida de poder considerarlo mi amigo. Muchísimas gracias Pedro por tu libro y sobre todo por ser como eres. Gracias. solamente estaba pensando que a lo mejor las sillas caían por el peso de las palabras. Sí, a mí no se me ha movido la silla, se han dado ustedes cuenta. Con todos ustedes no creo que haga falta presentarlo, pero para mí es todo un honor, de verdad. Y aprovecho solamente para decir gracias Pedro por permitirme solamente estar aquí, porque esto sí que me enriquece el alma. Con todos ustedes, Pedro Jaravera. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos por venir, por acompañarme, a todos y a todas, y por supuesto a Carmen, a Violeta, a Ana, por su cariño, por su amabilidad, por sus palabras tal vez excesivas, en algún caso, ¿no? que me sonrojan. Eh, la primera edición de Edición al Pensamiento surgió en 2011, con la editorial Abecedario, ...se vendió los mil ejemplares que salieron... ...y hubo problemas con la editorial... ...que me llevaron a, a cancelar prematuramente el contrato... ...y me quedé sin libro y, y, y con mucha gente solicitándolo... ...incluso de Sudamérica y demás... ...así que me pareció cuando recuperé los derechos... ...una buena ocasión para reeditar... ...y en ese, en ese paso pues remozar la obra... ...hacer nuevas aportaciones... Eh, que básicamente iban en tres sentidos. ¿no? Por un lado he aprovechado para, en las más de 100 páginas nuevas que incluye, lo cual hace que sea un libro creo que apropiado incluso para lectores de la primera edición, ¿eh? no, no, no es excusa para trabajar esta porque realmente creo que hay una aportación nueva amplia, pues aproveché para, para introducir algunos nuevos temas, alguna nueva explicación, aclaratoria, siempre se había... ...criticado, entre comillas, que la edición al pensamiento era un libro muy denso... ...difícil de leer, de masticar, es cierto... ...y he intentado simplemente suavizarlo en, al, en alguna medida, en ese sentido, ¿no? He incluido algunos ejercicios prácticos nuevos... ...y sobre todo el gran grueso de la ampliación... ...viene, como han comentado mis compañeras... ...por eh, el hecho de que yo tenía preparado... ...noventa y tantos microhistorias, cuentos, diálogos... ...que había desarrollado en los últimos años con un fuerte contenido obviamente psicológico y filosófico, eh, pensando en un librito que iba a sacar más adelante, que iba a llamar Píldoras de Luz, Microhistorias y Diálogos para el Despertar de la Conciencia. Aprovechando la, la ocasión de reeditar el libro, decidí seleccionar 53 de estas microhistorias, que me parecieron especialmente apropiadas para ilustrar distintos puntos de la obra, y las he ido introduciendo salteadamente a lo largo del texto, estas 53 microrelatos, y dado que tengo cierta afición también, sobre todo en los últimos tiempos por, por la poesía, y tenía unas 30 poemas, con un, la mayoría con una fuerte carga psicológica, pues me pareció apropiado también introducir ocho de ellos como preámbulo a, a los distintos apartados del libro. ¿no? Y todo eso forma el grueso de, de la ampliación de, de esta edición ampliada y revisada, que ha quedado un tochito ya de tipo ladrillo del cuadro. ¿verdad? Pero además me apetecía mucho que aprove aprovechar la ocasión para que esto formara parte de. Cuando me planteé, bueno, de, hay que buscar editorial de nuevo. Y en un momento dado vi claro que quería que formara parte de mi proyecto, de mi tarea en los últimos años también en, en Regenera, en la Asociación Regenera de Conciencia de Cambio, con la cual ya en 2013 había publicado, había cedido un ensayo psicosocial, El Mundo Necesita Terapia, algunos de vosotros lo conoceréis que se puede seguir descargando, por cierto, de forma gratuita, en PDF a través de la web de Regenera, y que es un, un texto con una visión más, más macrosocial. ¿no? Así que, de alguna manera, a través de la combinación del mundo necesita necesidad-terapia con la visión ampliada de adicional pensamiento, eh, he intentado transmitir una visión muy global, a nivel personal y a nivel social, de mi visión de la psicología y de la vida misma, que yo, para quien entiende un poquito de epistemología, me atrevo a calificar como una visión naturalista, constructivista o de un constructivismo naturalista, que creo que queda bien destilado a través de, de ambos textos. ¿no? Eh, y todo esto, y el proyecto de incluir esto en Regenera, viene porque mi visión de la psicología es una visión comprometida. No simplemente porque yo lo vivo así, sino porque tengo la convicción de que no debería ser de otro modo. Una cosa que me resulta un tanto fastidiosa es la sensación de que mis colegas psicólogos mayoritariamente no hablan tanto como deberían hablar acerca de los problemas sociales en todos los sentidos. Tengo la impresión de que la psicología a menudo queda demasiado parcelada en los despachos de los psicólogos, en las facultades y que decimos poco cuando tendríamos que decir mucho más acerca del bienestar humano en todos los ámbitos. Quizá no hay disciplina, quizá no hay ciencia que tenga tanto tan fundamentadamente y tan importante que decir como la psicología acerca de la transformación social, acerca incluso de la economía, acerca de la educación y acerca de tantos temas sociales que a todos nos competen. Así que en, esto, en este libro y en, y en el ensayo que he mencionado también intento transmitir esa visión de la, de la psicología como una ciencia socialmente comprometida, que es algo, algo a lo cual apelo siempre, ¿no? Y, adicional al pensamiento, es un libro con una muy amplia variedad temática. Eh, a mí, cuando me preguntan de qué va el libro, siempre me cuesta mucho responder, porque va de muchísimas cosas. Eh, toca temas muy, muy variados, que, eh, que abordan distintas facetas del desarrollo humano, distintas facetas del conocimiento, y que modestamente creo que implican un trabajo bastante completo para la transformación personal para hacer un trabajo integral y profundo hacia el conocimiento de sí mismo y hacia la transformación efectiva. El hecho de que sea un libro multivariado, tanto en el contenido como en los recursos pedagógicos que utiliza, pues hace que sea necesariamente, como decía, un libro denso. Para que fuera menos denso, tendría que tratar muchas menos cosas y tendría que tratarlas de manera más superficial, o tendría que haber hecho cinco o seis libros en vez de uno. ¿eh? Entonces, yo siempre digo, y lo planteo en el prólogo, que eso no considero, honestamente, que sea un defecto del libro, sino su propia naturaleza, y es como hay que entenderlo y cómo hay que, que trabajarlo. ¿no? Precisamente para ilustrar o aludir un poco a esa amplia variedad temática que aborda, me gustaría leer uno de los poemas, el primero que, que introduzco en el libro, en la introducción, y que de alguna forma hace referencia a, a, a multitud de tópicos también, ...que después se van desarrollando y abordando en el texto... ...y que he llamado el poema ¿Qué es real? Dice, ¿qué es real en la existencia? No hay pregunta más certera... ...porque su respuesta nos define y crea la propia experiencia... ...y no es solo real lo que está objetivamente fuera... ...sino todo lo que te toca y decide tus vivencias... ...aún sin forma ni color y aún sin ninguna evidencia... ...hay verdades que atan o que liberan la existencia como el polen que lleva el viento cuando hacen el amor las plantas. ¿No son así los motivos que cada día te levantan? ¿Y no es como el agua que en la nube aguarda el silencio tenso que vaticina una batalla? Pero nada reclama más su existencia que el amor que nos une o el odio que nos separa, ni que el miedo que te arruga o que a controlar y exigir te lanza, y la corazonada que te avisa el misterio de la madrugada, la paz que da el perdón o el mensaje de una mirada. ¿Y cuán real es la culpa por una decisión errada? Cuando no sabes empatizar con tu propia inmadurez pasada. Y la inseguridad interna que te achica o que en su temor las carras saca. Las migajas de cariño que sumiso buscas y el agujero de afecto que con dinero y cosas tapas. El capricho encarnado que confundes con amor y el vacío de paz que causa tu ambición. ¿Es real la identidad con la que te vistes el orgullo que te cubre y que a tu verdad disfraza, porque te ignoran sentirte pequeño o sentir que creces porque mandas. El guión al que te somete tu ideología, el espejismo con que te inyectas una alegría y el confort de tu religión, que pronto te fue instalada. Y es que nos pueden llevar al averno una emoción y una idea equivocadas, pero también puedes tocar el cielo. Si más que aferrarte a buenas ideas, conservas sobre todo la libertad de crearlas. Aprende sobre todas las cosas invisibles con las que nuestra vida se decanta, cosas ni grandes ni pequeñas, pero tan reales como una montaña. Y es un ejemplo de, de que son textos en general para, para leer despacio y para volver sobre ello y para meditar con esa intención que están planteados. ¿no? Y precisamente por, por esa variedad, como digo, pues la verdad que en su momento, ya en la primera edición, me costó bastante pensar en un título unificador para el libro pensaba que título darle, se me ocurría, me, me resultaba difícil hasta que elegí Adicción al pensamiento, que eh, me parece un título bastante unificador porque, como yo siempre digo que cuando tengo ocasión, eh, apela no a una metáfora sino a una descripción literal de lo que pretendo expresar y que de alguna forma creo que aglutina, aunque sea simplificando un poco, el núcleo generador de todos los problemas humanos, ¿no? Adicción a, como abuso, a qué uso, como dependencia, al pensamiento en sus variadas formas. No solo el pensamiento obsesivo, rumiador, preocupadizo, en el que la gente suele pensar, sino todo lo que es el apego dependiente, el apego abusivo a creencias, a ideologías, a hábitos de comparación, a recuerdos, a ilusiones, a todo el movimiento y contenido de la mente. Y esto, esta adición al pensamiento se fundamenta básicamente en una de esas necesidades ...humanas fundamentales. Entre las necesidades naturales del ser humano hay una a la que yo aludo fundamentalmente... ...y que, como digo, basa esta edición al pensamiento... ...que es la profunda necesidad de seguridad psicológica. Las personas no solamente necesitamos seguridad física, como necesidad básica... ...sino también seguridad psicológica en distintos ámbitos. Y, por tanto, buscamos desesperadamente la seguridad psicológica... ...ya sea real o inventada... Por eso, a las personas en general nos fabricamos en esa búsqueda de seguridad todo tipo de doctrinas, todo tipo de ideologías, todo tipo de, de creencias, todo tipo de autoengaños que nos den, aunque sea cortoplacitamente, ilusorias sensaciones de estabilidad, de seguridad, de certeza y de control. Y así vamos, de idea en idea, de autoengaño en autoengaño, de entretenimiento en entretenimiento, de juicio en juicio… ...eludiendo la realidad y alimentando así el sufrimiento. Un sufrimiento que es común, al fin y al cabo, en todos los seres humanos. Todos sufrimos esencialmente por las mismas cosas, con distintos matices y ponderaciones... ...y todos sufrimos fundamentalmente, aunque esté simplificando bastante, por este tipo de, de apegos, de adiciones... ...y de alejamientos de la realidad. Y ahí estoy incluyendo, por supuesto, nuestra realidad interior, nuestra realidad interna. Esa desconexión con la realidad es dramática... Albert Einstein, eh, se menciona mucho una de las frases que decía en las redes sociales y demás, circula mucho una frase que decía que literalmente era algo así como en nuestra relación con el mundo la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Yo añadiría a eso, desgraciadamente. Así nos va nuestra relación con el mundo. ¿eh? Porque cuando intentamos fundamentar ...nuestra relación con el mundo, en todas sus facetas... En, la, ...en los procesos de la imaginación creamos una liberación imaginaria. Si queremos una libertad, una liberación real... ...solamente puede fundamentarse en un conocimiento de la realidad... ...y de nuestra realidad interior, como estaba diciendo. Pero resulta que el conocimiento no es especialmente dado a provocar excitación... ...pasiones y estímulos particularmente intensos, ¿eh? con lo cual a menudo el conocimiento nos resulta demasiado seductor. El conocimiento y el autoconocimiento conducen más bien a la ecuanimidad, a la paz interior y a, y a la libertad. Pero son precisamente este tipo de experiencias las que entiendo que necesitamos para crear un mundo más habitable y más saludable. Me gustaría también, como representación de algunos de estos elementos nucleares que estoy mencionando del libro, leer otro, en este caso más breve, poema que creo que ilustra también bastante bien algunos de los elementos centrales y que he llamado Amoldamiento. Dice así: Abre paso a las belidades, deja espacio a la mediocridad. Conviértete en soldado que lucha contra la autenticidad. Desfila entre los peones de una masa hipnotizada, que son rebaño pastando en la ilusión de modernidad. Llama al expolio progreso y llama a la ignorancia maldad. Acomódate en tu cultura, aferrándote a la seguridad de un cómodo suicidio por la falta de libertad. Y estarás vivo sin vida, y estarás solo en comunidad. Porque no hay soledad más profunda, ni hay tristeza más pesada que haberte perdido a ti mismo, que viajar desde ser tú hasta ser nada. Bueno, y comentaba Ana sobre los libros de, de autoayuda, eh, que siempre vi una polémica con la edición al pensamiento, ciertamente es autoayuda, no es autoayuda, eh, precisamente por esta necesidad básica de seguridad psicológica que estaba antes mencionando, eh, a las personas suelen gustarnos, como he mencionado un poquito de antes, los mensajes simples los mensajes concretos, las clasificaciones, las categorías, las cosas claritas, las dicotomías. Esto suele dar, como decía, una sensación de, de certeza, de control y de, y de estabilidad. Y adicional pensamiento hace todo lo contrario. No hay ninguna clasificación, no hay ninguna categoría, no hay juicio. Eh, por eso no lo pone simple en ese, en ese sentido. ¿no? Pero es que en, ese, en esa tendencia está precisamente, entiendo... ...el peligro y la explicación de por qué en general lo que más nos gusta a las personas... ...lo que más nos atrae es justamente lo que menos necesitamos para un bienestar duradero... ...para un bienestar estable. Nos gusta, estoy generalizando obviamente, lo simple, lo concreto, lo controlable, lo certero, lo bien acotado. La vida no es así, la realidad no es así. La realidad está por doquier dominada por la incertidumbre, por la incontrolabilidad... Y por tanto una seguridad bien fundamentada tiene que basarse en algo muy diferente. Y en qué consiste eso que llamamos la seguridad interior que podamos aplicar a todos los contextos es precisamente de lo que va el libro. Por eso lo que menos puede transformarnos de un modo que entiendo yo efectivo, eh, como digo, es a veces lo que, lo que más nos atrae. Y por eso, como dice mi buen amigo Enrique Rubio, al que estoy viendo por ahí, la gente a veces lee insaciablemente libros de autoayuda tras libros de autoayuda o hace curso de psicología tras cursos de psicología y eso es una señal precisamente de que algo no funciona porque esto es como si una persona que quiere aprender a conducir está yendo a la autoescuela a hacer curso tras curso para aprender a conducir pues no te están enseñando porque aparte, uno va a la autoescuela aprende lo que tiene que aprender y a partir de aquí ya es practicar ¿no? y desarrollar pericia. yo creo que un buen aprendizaje a nivel psicológico debe ser algo parecido no se acaba nunca, como no se acaba nunca la pericia del conductor, pero no sirve estar leyendo libro tras libro y curso tras curso, porque entonces el aprendizaje no está siendo apropiado. Por eso yo difícilmente, y lo digo ya, voy a escribir más libros de psicología, aparte. de este. muy comprometido lo que estoy diciendo. Salvo que sea de una temática bien distinta, como, como hice en el, en, con el mundo de terapia, que era un enfoque bien diferente a nivel social. Y, de hecho, esto ya lo dije cuando edité la primera edición, lo que he hecho ha sido ampliarlo. Pero más de eso, difícilmente necesitaría, quizás, muchísimos años de vida más para, para crear algo parecido. Eh, así que, en el caso de adición al pensamiento, yo espero que os guste, a los que tengáis a bien leerlo y trabajarlo, pero, sobre todo, espero que os transforme y que os remueva. Porque el propósito no es fundamentalmente que guste, sino que transforme. ¿Mm? He intentado equilibrar ambas cosas eh, y, por eso, ampliar también recursos paradójicos, pero no, no, no es fácil. Espero haberlo conseguido en buena medida. Y siempre subrayo, y quiero subrayar aquí también, que la lectura es insuficiente. En adición al pensamiento, hay que leer, parar, volver atrás, reflexionar, meditar, releer y, sobre todo, hacer los ejercicios, porque si va a la otra escuela y no conduce luego, pues, pues no aprende. Entonces, esto es lo mismo. ¿no? Y hay que trabajar los ejercicios de manera constante, de manera sistemática, para transformar todas esas técnicas y estrategias en una actitud, que ese es el sentido y el propósito de cualquier técnica, diluirse a sí e integrarse en una actitud. Y eso requiere. Disciplina atencional, que es una expresión que a mí me gusta mucho, y, y práctica continuada, y por tanto un fuerte compromiso motivacional con, con todo lo que implica el texto, que es un, una mirada hacia adentro, una mirada hacia adentro que espero que pueda ser honesta, humilde y, y paciente, tanto como yo he intentado aplicarle a, al escribirlo. Y, finalmente, eh, señalar la cuestión logística. El libro está ya disponible aquí en Murcia a través de la librería de Diego Marín, que es quien va a hacer, además, la distribución en toda España. Ya está en casa del libro. Me comentaba que irá distribuyendo por Corte Inglés y por, por toda España cuando se le vaya pidiendo. Y, en los próximos días, debe estar también en versión ebook, en versión electrónica en, en Amazon. Eso en demanda, sobre todo, a mucha gente que de Hispanoamérica me lo, me lo está pidiendo. Y bien, a partir de aquí, pues espero que os resulte interesante, provechoso y ya sabéis que hasta las nueve que nos echan yo estaré disponible para si queréis que os firme algún libro y, y compartir con vosotros. Muchísimas gracias de nuevo por acogerme. Bueno, eh... Pedro, con tu permiso, damos también la palabra a quienes nos acompañan esta tarde por si entre ustedes hay alguien que quiera hacer alguna consulta aprovechando que está al autor y dos magníficas también psicólogas que nos acompañan esta tarde. Si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta, alguna reflexión, algo que compartir, es el momento. Bien, pues en atención a las personas que han llegado tarde, quiero contarles que esta tarde Violeta Perán, ha participado en la presentación de Adicional Pensamiento, ampliado y revisado, y que ha aprovechado para presentarnos a Regenera y la implicación que tiene el autor con esta asociación. Y le he copiado literal una definición como ha definido a Pedro, porque probablemente, yo personalmente me sumo a ella. Ha dicho que es un referente de coherencia personal, así como de sabiduría, de integridad, de nobleza y sencillez. Ana Peinado, a pesar de ser doctora, ha querido rememorar su época de estudiante y ha dignificado la figura del profesor, en esta ocasión del profesor Jara, y nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene un profesor a la hora y lo que puede transmitir a sus alumnos. Ella lo ha definido como un profesor atípico que le enseñó, entre otras cosas, que la psicología era una forma de entender la vida. Tanto es así que hoy ella es doctora y vive de ello. Y ha dicho del libro que es como si te tomaras un café con Pedro y te echara una bronca. Pero que toca el alma, que escuece, pero como todo lo que escuece, cura. Y Pedro ha dicho del libro que es su compromiso con la psicología. Por eso, en esa exclusiva que nos ha dicho que no va a hacer ningún libro de esta materia, yo lo dejo en alto, porque si tu compromiso con la psicología es este, probablemente encontremos la revisión de la ampliación de la revisión de la <risa> primera. Saben ustedes por dónde vamos. El libro lo tiene a, a su disposición en la puerta, al autor para que lo firme. Muchísimas gracias por su asistencia y jueguen a las sillas. Es divertido.